Muchas gracias. El, el aplauso de ayer con Gregorio Morán fue emocionante, porque fue nada más entrar y fueron dos minutos de aplauso, y a mí me emocionó. Me emocionó eh, un hombre como él, un, un luchador, ¿verdad? Un hombre que ha pasado por todas, que ha estado en la clandestinidad, que ha sido boicoteado, en, en su último libro, que por poco nos sale, y de repente, eh, cómo esta generación que nos sucede reivindica eh, el trabajo y la labor de, de un tipo como Gregorio. ¿no? Y a mí me emocionó mucho ver, estar allí, ¿no? presenciar aquello, ¿no? y cómo, cómo se ha recuperado eh, la labor y el trabajo de, de, de un tipo como Gregorio. ¿no? Entonces, yo me siento muy pequeño eh, hoy y. y si las comparaciones son injustas, claro, y, y, y más con, con un tipo como Gregorio. ¿no? Y dejó el listón altísimo hablando de la transición, de lo que fue eh, los 40 años de, de dictadura y los 40 años de propina que, que, que hemos vivido hasta que llega el, el 15M y, y se da la vuelta al miedo, el miedo cambia de bando. ¿no? Me ha parecido. Algo muy, muy trascendente y muy importante, lo que, lo que sucedió el 15M. Y en, en nuestro oficio hemos sido muy pocos, muy pocos los que hemos apoyado eh, aquel, aquella eh, espontaneidad ¿no? frente a la autoridad de los mercados y frente a la autoridad de una eh, memoria maltratada que nos contaba que, que había habido una, una guerra civil en, entre hermanos, que es verdad, fue entre hermanos pero cuyo origen fue un, un golpe de Estado donde eh, los militares se levantaron contra el pueblo, a masacrar al pueblo con ayuda internacional. Entonces, eso eh, que se ha recuperado me ha parecido tan importante eh, como que de repente una voz como la de Gregorio Morán eh, esté ahí, esté presente y esté ahora en la vanguardia. ¿no? Pero vamos a hablar de flamenco, ¿no? Porque si no... Claro. Eh, ¿Qué van vale a, va... a pensar esta gente? era un poco la introducción de bueno tú tienes que contar que cómo fue esto porque yo no estaba aquí anunciado eh, esto ha sido cosa de, de Montero que él iba a dar una charla solo y de repente dijo que no quería darla solo y que quería que la diera yo con él. Pues así, ¿no? Claro, es que eh, yo soy muy tímido, y, aunque parezca lo contrario y, y entonces pues necesito eh, siempre, me, me gustaría más estar ahí y, y digo, bueno, ¿cómo voy a estar yo solo hablando de flamenco? Además, yo sé que no sé de flamenco. porque Nadie sabe nada de flamenco. Eh, cuanto más escucho, menos sé. Más me gusta y menos sé. Pero a mí me gustaría saber, un tipo como tú, que es de Madrid, en qué momento... Eh, ¿Entró en contacto con el flamenco? Yo, la entrevista te la voy a hacer yo a ti, pero bueno, no lo hacemos los dos. Yo entré en contacto muy, muy, de muy pequeño porque mi padre era un octívago y golfo y le gustaba el flamenco, aunque era de un pueblo de Huesca, vivía en Madrid desde joven y cuando llegó a Madrid, el único espacio de libertad que había en Madrid en los años, finales de los años 50, principios de los 60, eran los tablaos donde había flamenco y los los sitios donde iban los flamencos, las ventas, y mi padre debía ir bastante porque además de gustarle el flamenco, le gustaba jugar al póker, entonces eran dos mundos que debían ser bastante cercanos. ¿no? Y entonces yo recuerdo de muy, de muy bebé, de muy, de muy pequeño en casa, siempre había, no siempre, pero muchas veces había flamenco, había juegos flamencas, y lo que sí había siempre eran discos vinilos de flamenco. Y pues yo me creé de una manera muy rara, oyendo al terremoto de Jerez ya a Mairena ya a eh, Vallejo y, y, y a Camarón, a los primeros discos de Camarón, los primeros discos de Morente. Y así tuve yo el primer contacto. Y luego, eh, bueno, ya me fui haciendo aficionado, ya como ya desde pequeño me acostumbré, me empezaba poco a poco a distinguir los palos, unas cosas de otras y... ...y hacer, hacer el gusto, ¿no? Caracol me gustaba mucho de, de, pequeño, de joven. Y luego empecé a... Hice, el, hice políticas, vamos, terminé políticas así, sin, sin pena ni gloria... ...porque no me gustaba mucho, y luego hice el Máster del País. Y en el Máster del País de Periodismo, ahí dije, bueno, ¿y por qué yo no bueno, intento acercarme un poco a los flamencos... ...y ver qué, qué, qué dicen esta gente, que me había parecido siempre muy, gente muy inteligente y, y misteriosa, ¿no? Y entonces me acerqué a… el primero que me acerqué fue al, al, a, al gallina, a Rafael Romero, que, era, que pues había sido creo, actor sí. en películas de Carlos Saura y que era sí. un tío de Andújar, que vivía en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos, sí. sí. Iba en el Wendy. Yo es que, sí, si le entrevisté en el Wendy. Es que, en el Wendy de Cuatro Caminos sí, le entrevisté. Sí. Esa fue mi primera entrevista a un flamenco. Y vino con las zapatillas de fieltro, porque era ya sí. mayorcico, que ya tenía como 80 y vino andando, el hombre ya andaba mal, malamente, y vino con las zapatillas de fieltro desde casa a la entrevista. Y esa fue la primera entrevista que nunca se publicó porque era para el, la hice para el máster. Y me pareció tan brillante, tan genial, tan gracioso. En mitad de la entrevista se ponía a cantar. Luego, claro, hablaba de Ava Gardner porque todos hablaban de Ava Gardner todos se habían tirado a Abba Gardner en aquella época. Un luego, mito, y luego pero... llegó Chano Lobato... Y dijo, todo mentira, no se la ha tirado ninguno, se la ha tirado Mario Cabré, pero esto no se la ha tirado ninguno, de estos Pericón de Cádiz y esto, ni la han visto, vamos, la han visto en foto Pero Pericón, por ejemplo, le puso a su perra, a Vita, en homenaje a Aba. Entonces, todo ese mundo me pareció tan brillante, tan distinto al, al mundo, al circuito principal, al mainstream, ¿no? Que me quedé enamorado, de, de no solo porque me gustaba la música que hacían, sino porque luego el carácter, la condición de esa gente era muy especial, ¿no? Una inteligencia natural muy grande, muchos de ellos analfabetos o casi, y muchísimos de ellos muy viajados. Porque es que, claro, eh, Chano Lobato, tú te acuerdas del tío Chano, ¿no? Sí. Que contaba que un año, dice, un año estábamos de gira con Antonio el Bailarín y nos dieron las 12 campanadas de Los Ángeles y luego nos fuimos a Hawái. Y otra vez las 12 campanadas en Hawái el mismo día. Dice, claro, que era gente que no paraba de viajar, ¿no? Y estaban, tenían una instrucción que en España en ese, en ese momento no tenía nadie. Porque habían visto el mundo, habían conocido la libertad, vivían de noche. Y, pues, eso, gente como el Beni de Cádiz, eh, como Mairena mismo, ¿no? Que, siendo gay, por ejemplo, nunca se contó que había sido gay, ¿no? Sí. O sea, que era gente con unos mundos, con unas vidas muy secretas y muy interesantes, muy misteriosas. Y con una inteligencia mmm, prodigiosa. ¿A Sabicas? ¿Conociste a Sabicas? No, no lo conocí de, de casualidad porque vino en el año 80 a hacer el disco con Morente, sí. que hicieron el disco maravilloso ese de Granada, Nueva York, y yo todavía no estaba mmm, crecido suficientemente metido en ese mundo, no conocía a Morente. Fue un poco después, cuando empecé, me, me, me metió mucho en el ambiente del flamenco Juan Verdú, que era un productor que, que sí, hizo muchos sigue, conciertos. sigue que Juan sigue. Verdú. Sigue sobreviviendo como, como puede, sí, pero sí sigue, sí. sí. ¿Y tú cómo tomaste tu, tu contacto con el flamenco? Yo empecé escuchando a Bob Dylan y a sí. Lou Reed, y claro, yo, pues imagínate, la cosa está, yo estaba estudiando periodismo y escuchaba a Bob Dylan y las cosas estas de Elliot Murphy, y una vez, eh, era Camarón, en el año 86, además lo recuerdo, eh, tocaba en el Palacio de los Deportes, cantaba Camarón. Y Paco, es eh, la guitarra, ¿no? pero no, no es que se... Camarón con tomatito y Paco salía antes ¿no? y asistía a ese concierto. Bueno, Paco ya, ya, ya había asistido a alguno, pero en ese concierto conocí a Camarón. Y luego después, eh, de repente, eh, me gustó tanto eso que fui por detrás y de la gente al Candela, no sabía <risa> ni lo que era el Candela lo que... Y entonces me, me fui a Candela, el barrio Lavapiés, uh -huh. y... Llegó allí, que era un, un sitio haciendo esquina, y tenía una cueva, y entonces conozco al, al dueño del Candela, a Miguelito. A Miguel, que en gloria esté, y entonces fue él que me abrió, como decía Federico García Lorca, las últimas habitaciones de la sangre que estaban en el sótano. Uh -huh. Y a partir de ahí yo dejé de llamar ya a las puertas del cielo de Bob Dylan y empecé a llamar a las últimas habitaciones de la sangre. Yo ya era asiduo del, del, del, del candela, pero de, de abajo. De, de pegarme fiestas con los flamencos, de estas que duraban tres noches y cuatro días. O sea, era una cosa como que salía de allí eh, con el soniquete. Era todo. Era ese soniquete el que ya tenía en, en el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues yo nunca pensé que me iba a dedicar a, a escribir menos novelas, ¿no? o sea, yo de repente eh, me veo envuelto con una gente que se me hago amigo, de los habichuelas, de Morente, de Juan Diego, el actor Juan Diego, sí. eh, andaba siempre por ahí y, y no hacía otra cosa que me iba a casa de mis padres, yo vivía con mis padres, dormía un poco, y me, y me iba otra vez allí, me comía con ellos y estaba todo el día con... ¿Eso eh, mientras estudiabas periodismo? Eh, sí, en los últimos años ya de... de de la carrera, pero ya estaba ya trazado. O sea, y yo puedo decir que he aprendido mi universidad, fue esa, más que periodismo. ¿Por qué? Porque allí conozco, de repente conozco a, a un tipo que, que ha sido mi maestro y que sigue siendo mi maestro y que lo poco que sé de esto me lo enseña él, que es Rubén Dantas. Digo lo poco que sé de la escritura. Rubén Dantas, el percusionista sí, brasileiro, sí. Eh, es mi hermano, mi más hermano, y entonces eh, tengo mucha conexión con él. Y Siempre me habían enseñado que eh, la música se componía de melodía y de ritmo y entonces venía separado. La melodía por un sitio, o sea, tú coges la partitura, el pentagrama y te enseñan la, que la melodía va por un sitio y luego el ritmo se marca por otro. ¿no? Y con Rubén eh, aprendo que es todo lo contrario, que primero es el ritmo y del ritmo de, de, de esa materia eh, nace el espíritu que es la melodía. ¿no? El espíritu no se puede mantener en el vacío si no es con la materia y la materia es el ritmo. Y ahí es de donde parte todo. ¿no? Y entonces digo, eso fue un, un golpe de, de, de suerte en mi vida porque a partir de ahí aprendo que eh, el estilo, cuando uno escribe, cuando te dicen, joder, es que me dicen, Montero, ¿qué, ¿qué estilo tiene escribiendo? O sea, Es que eso pues no, a mí no me hace gracia porque es igual que si un director de cine le dicen oye, qué buena la foto, ¿no? la fotografía que hacen, ¿no? yo me dedico a contar historias. ¿no? Entonces cuando me dicen el estilo, no, el, estilo no, el estilo viene condicionado y, y, y se, es, es, es lo que es la forma y viene a, a partir del fondo, a partir de la historia que tú quieres contar. Me explico, tú tienes una historia que contar, un planteamiento, un nudo y un desenlace con unos personajes y esa historia solo la puedes contar bien si das con el estilo, con la forma en que la cuentas. ¿no? Entonces, a partir de la historia, del fondo, surge la forma. A partir del ritmo, como aprendo de Rubén Danta, surge la melodía. Eso fue para mí eh, muy importante porque ese fue el aprendizaje, eso fue el comprender y decir, ah, he comprendido. ¿no? Uh -huh. eh, una cosa es saber. Eh, tú puedes saber bueno, por lo que es el amor eh, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista eh, jurídico, eh, pero tú comprendes lo que es el amor cuando estás enamorado. Tú comprendes lo que es eh, el, el acto de la creación literaria de la escritura. Cuando, cuando, en mi caso, cuando conozco a, a Rubén y, y, y parto de que del ritmo, o sale de la melodía, parto de que de ese fondo, de esa historia que quiero contar, Solo se puede contar de una forma, de un estilo, ¿no? con un estilo. Si no, eh, la, la historia queda mal lograda. ¿no? Y a partir de ahí, ya, por eso digo que para mí eso fue mi verdadera universidad. ¿no? Sí. Yo cuando me preguntan, oye, ¿qué, para ser eh, escritor, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nada, digo, pues nada, pues vivir y buscar flamenco, donde. Es, donde veas que hay flamenco, donde escuches flamenco, métete ahí, eh, contamínate con la gente, con los flamencos. ¿no? Y, y siempre es muy graciano lo que voy a decir, ¿no? es de la vida al Entonces... pensamiento, no al contrario, porque uh -huh. del pensamiento a la vida no hay camino, pero sí que es de la vida al pensamiento. ¿no? Eh, es algo eh, tan importante como que yo, mis compañeros, eh, la gente del gremio que, que se dedica a la escritura, eh, bueno, pues están todo el rato ahí sentados, metidos en una cosa y solo entienden y solo saben, de, que parece bien, de literatura, habla de Dostoyevsky, de esto y del otro, pero ya ahí se pierden. Ya les hablas de música o les hablas de esto, no, no están en contacto con otras disciplinas. ¿no? Sí. Lo bueno que, que ha tenido mi aprendizaje, en que sigo aprendiendo, ha sido que mi contacto con el flamenco, el estar en contacto con, con, con esa, esa disciplina, me ha ayudado tanto, eh, mucho más que, que leer a Dostoyevsky, que he leído a Dostoyevsky, pero mucho más que eso ha sido eh, estar en contacto con Rubén Dantas, con Camarón, con Morente, con toda esta gente. ¿no? Sí. Esa gente, eso han sido mis verdaderos maestros. Pero qué difícil es escribir de flamenco luego, ¿no? Es que, y de una manera flamenca también. Es que el duende no admite geometría. Vamos a ver, el flamenco cuando canta la gente, dice Rancapino, con mucho acierto, el flamenco se, se canta con fartas de ortografía. ¿no? Es que es verdad, ¿no? En vez de pobres se dicen prove, ¿no? Y tú te fijas en los tercios, eh, no se cuenta una historia. No, o sea, no hay planteamiento, no hay desenlace de una historia, sino que es una idea. Se cuenta, canta una idea, ¿no? Luego, claro, eh, hay, una, hay, hay idea eh, que es de lo que trata este tema de hoy, ¿no? que es una idea revolucionaria. Y eso se, se da, por ejemplo, el, el cante eh, donde se denuncia la explotación, no solo física, sino la explotación de, del ser humano al ser humano, es en la minera, uh -huh. los cantes por minera, ¿no? uh -huh. son, son, son de una tragedia, las letras por minera son de una tragedia, Sí. Que, que uno que se le revienta, que se ha quedado sin manos, ¿sabes? esas cosas que. Y ahí, ahí, ahí hay mucha protesta. Ahí hay mucha más protesta que la canción Protesta de Bob Dylan. ¿no? Sí. Ahí en, en, en la minera. Es difícil escribir, de flamenco, escribir flamenco. Claro que es difícil porque el flamenco es para cantarlo, no es para. Eh, no, me refería, por ejemplo, a escribir una novela eh, desde el ritmo flamenco. Sí. Eh, claro, eh, yo ahí eh, te puede salir algo tan surrealista, André Bretón, por ejemplo. Dice, sí. No, eh, te, te sale, si tú intentas seguir, porque además el flamenco no tiene un ritmo. Tú dices eh, los tanguillos, por ejemplo, que son binarios o ternarios. No, es polirritmia. Uh -huh. eh, hay una combinación rítmica. ¿no? Eh, yo muchas veces me he puesto, eh, sobre todo la, la obra, que, que yo no estoy satisfecho nunca con con lo que escribo, pero la obra sí con la que más satisfecho me encuentro, que es Pistola y Cuchillo, que es, es Camarón, el, el protagonista, uh -huh. y ahí me costó mucho dar con, con la forma, dar con el estilo, ¿no? y ahí fue mmm, escuchando eh, mucho eh, Seguirilla, escuchando mucha Minera, escuchando mucho Fandango, y digo, bueno, pues aquí voy a combinar, ¿no? Eh, voy a hacer una polirritmia pues no, no puedo seguir solo un ritmo sino que tengo que, que, que empezar voy a hacer una tragedia y la tragedia no la puedo hacer por bulerías, aunque haya momentos luego de, de fin de fiesta ya haya momentos alegres pero eh, tiene que haber momentos, Miguel que, que, que, que sean tan profundos que sean por seguir y, ya, y, de, y ahí intentar alcanzar ¿no? pues salvando distancia, alcanzar eso ¿no? y... Es, bueno, es que el reto es complicadísimo es decir, claro eh, Ponerse encima de un papel a escribir una cosa parecida, una siguilla, una soleá, es una cosa complicadísima. Es decir, sí. querer reflejar ese, esa profundidad o, esa, o, esa, o esa, ese dramatismo, ese, ese, ese alcance del dramatismo. ¿no? Claro, es, eh, es muy complicado eh, porque a veces te parece ridículo. No, no claro, hombre, eh, siempre la papelera estaba llena. <risa> vamos, la, era, era, como, era como decir, buf, eh, esto... <risa> pero sigo, y, y ahí lo que me dio eh, el punto... Ahí me lo dio Alberto García eh, uh -huh. las fotos que hizo a Camarón. Uh -huh. Porque ahí me doy cuenta, porque yo al principio lo que hacía era escribir sobre Camarón, la preposición, ¿no? Y yo me doy cuenta de que Alberto, en su foto, trabaja muy bien la preposición, porque él no hace una foto sobre, él hace una foto desde, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, ¡ah, esa es la clave! ¿no? Yo no voy a escribir sobre Camarón, no, no, voy a escribir desde José, desde, uh -huh. desde, desde. Entonces ya ahí, en esa horizontalidad. Y ahí empecé a respirar, y ahí empezó a, eso a, a tomar vida, porque es que se me quedaba que, que no, no, no se movía, no, claro. no, no se movía. Y eso fue, eso fue otro ese es otro gran maestro mío, Alberto García Alice, ¿no? la, las fotos que le hizo a Camarón desde Camarón, ahí, sí. ¿no? desde él. ¿no? Es que yo creo que es la única forma de, de arte, de acercarse a ese arte, es decir, es muy complicado, ha habido muchos libros de flamenco, de flamencólogos, uh -huh. muchos, ¿no? Eh, bueno, ninguno llega ni a ser una pálido, un pálido reflejo de lo que es el flamenco, ni a, ni a contarlo yo me planteé lo mismo cuando tuve que hacer mi librillo este de, de, sobre flamenco eh, dije, bueno, ¿y cómo escribo yo esto? y dije, bueno, la única manera de escribir de esto es que lo cuenten ellos y lo que hice fue una colección de entrevistas porque pensaba que nada de lo que yo dijera iba a mejorar la manera en que ellos lo cuentan y la manera en que ellos expresan, ¿no? entonces y a pesar de todo, escribí mucho sobre flamenco en los años de cultura del país, conciertos, eh, bautizos, bodas, eh, reportajes, entrevistas. Pero lo único que me parecía realmente serio hacer era dejarles hablar a ellos. Es decir, dejarles que ellos expresaran y reflejar lo mejor posible su manera de hablar y de pensar. Porque me parece que todo lo demás estaba tocado de artificialidad de, de, era postizo, ¿no? todo me sonaba postizo, cuando tú te pones a intentar hablar sí. como ellos, suenas postizo. ¿no? Totalmente. Eh, eh, entonces, esa es la gran dificultad de acercarse a eso. Pero bueno, sobre revolución y resistencia, que es de lo que se trata, ¿no? yo creo que ellos son una gran lección de eso. no eh, sí. En general, como estirpe, ¿no? los flamencos como eh, no sé si tribu o, o grupo de población o o grupo artístico, o, o fenómeno artístico, son desde... A mí también me, pare, me pasó que yo también tuve que leer en políticas muchos, muchos textos, en fin, sesudos, y, y bueno, también me gustaba leer literatura y, y lo que me pasaba es que na, nadie me, me parecía explicar el mundo también como lo explican ellos. Eh, eh, sí. Siempre me parecía lo mismo, parecía que esto, esto estaba mejor explicado aquí, más vivido y, y, y mejor sentido y más explicado y la, la enseñanza que, que, que te da el flamenco te permite prácticamente entender cualquier cosa no o sea su mirada te permite casi entender cualquier cosa porque es una mirada siempre tan, tan profunda y tan irónica al, al mismo tiempo y tan eh, tan consciente de, la, de lo efímero de, de, de, de, que es todo no que en ese sentido son unos maestros fa, fabulosos no y bueno de resistencia y revolución bueno yo creo que no, en fin, el origen del flamenco ya sabéis, Pericón decía que estuvo en unos fardos que estaban en el puerto de Cádiz y nos gusta ese origen porque no hay otro mejor mejor contado. Pero realmente el origen es el de un pueblo perseguido y es el grito de un pueblo oprimido y perseguido, ¿no? Y mezclado sí. con otros perseguidos, los árabes y los judíos y todos los perseguidos que hubiere por allí. Eso más o menos es la, la gelatina de la que de la que surge eso, no el caldo de cultivo. Entonces. De hecho, bueno, tú has hablado del, del cante protesta, eh, todo el cante es protesta en realidad, ¿no? todo el cante es una declaración de, de intenciones de, de supervivencia, ¿no? de, de, de estar en la pobreza, en el desamor, en, la, en el hambre, en la, en la mierda y bueno, y, y pese a todo ser capaz de cantarlo y ser capaz de salir de eso expresando una cosa que, que tiene con arte, ¿no? Entonces, es verdad que todo, todo, es, todo el flamenco es resistencia y ha sido siempre resistencia, incluso eh, aunque haya sido comercial, siempre ha sido comercial desde un punto de vista muy minoritario ¿no? o, o, o colateral, ¿no? no ha sido siempre, no ha sido nunca, mainstream o gran gran no, sistémico, con, Camarón, ¿no? ¿Con Camarón? Bueno, Camarón tuvo esa contradicción de llenar palacios de deportes y de ser un príncipe y un, y un mito para su pueblo, eh, pero en realidad, bueno, pues eh, ¿dónde, ¿cuántos discos vendió? No lo sabemos, ni siquiera lo sabemos. No, eh, no, no contaban esos discos, ¿no? No, no pero fíjate, yo <risa> seguramente yo, yo porque seguía, le engañaban diciéndole sí, que había vendido menos. Sí, pero yo seguía Camarón eh, desde, ya te digo, el año 86 y ya al final de su vida... Los conciertos ellos iban punkis, rockeros, No, ¿sabes? no, sí, todo, era un todo, fenómeno tipo, totalmente transversal. Porque al principio era la, era la familia, era, era, sí. era gitano. Sí. Yo, me, yo recuerdo que aquello era al principio gitano, pero luego poco a poco se fue abriendo, se fue abriendo, y cada vez, de repente, chupar de cuero, gente del rock. Sí. Eh, Morente también eh, tuvo mucha afinidad con la gente del rock y, sí. y bueno, el omega, ¿no? El omega sí. que si hay un disco alfa es la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla y si hay un omega es el omega de, de Enrique Morente, ¿no? Con el noise este sí. que ella hace con los lagartija night, ¿no? Y, y cómo, cómo se eh, lograban mestizar, porque si hay una cosa del flamenco, es que el flamenco es de, de, lo que, de, de todo lo que hay, de los folclores de, de nuestra península, Federico García Lorca hacía algo muy bonito que era un esqueleto de aire. Esqueleto de aire, ¿no? lo que es nuestra península, así explica el, el mapa melódico peninsular. Y es algo muy acertado porque el aire es, lo que, es donde eh, se mantiene eh, la vibración del sonido y de los silencios. ¿no? Y entonces, de, de todo ese esqueleto de aire de la península, fíjate, eh, tenemos los Fados en Portugal, las Muñeiras en Galicia, las Sardanas en, en, en Cataluña. Eh, de repente eh, lo único que, que ha, ha, ha progresado y se mantiene vivo es el flamenco, porque es la, la música, el folclore más, más, más sensible. Y el más híbrido también. Claro, porque sí. además se mestiza claro. con, con, con el rock, sí. con la música, eh, eh, con la salsa, como por ejemplo la gente de Ketama, ¿no? sí. que de repente eh, hacen salsa, con el blues, como Raimundo, con su hermano Rafael Patanegra. Eh, es, es abierto ¿no? y el flamenco está ahí siempre. Como dice Mira. Rubén Dantas siempre, dice, el flamenco es algo que está ahí y siempre nos está esperando. ¿no? Sí. Y es verdad, ¿no? Siempre está esperando para, para pegarnos el pellizco. Y luego hay una cosa que dices del de, de protesta y que, y que ha sido algo que a mí siempre me llamó la atención, que el gitano no tiene conciencia de clase, lo que tiene es conciencia de raza. Uh -huh. Y eso es muy importante y si eso nos lo llevamos a América Latina, Enrique Dussel, el profesor Enrique Dussel lo cuenta muy bien, eh, la importancia que tiene esa eh, conciencia de, de, de raza en, en los pueblos indígenas, que ha sido lo que ha levantado la revolución. ¿no? Esa conciencia de raza, entendida así, eh, es ese pozo que es esa protesta que, que, que tiene la raza, Calo, ¿no? que es, es mm. esa, esa conciencia, que no es de clase, ya te digo, porque ellos no tienen conciencia de proletariado, no, mm. pero sí que tienen conciencia gitana y eso es una eso es mucho más fuerte todavía, En lo que he encontrado yo, mm. porque eso, eso sí, no Sí, pero vende. si te fijas es que es una conciencia de raza humana, no o sea, es, sí. es, es, es universal. Es, es universal, es, es sí. Es decir, es un sentimiento de... Pero están, ellos lo tienen como más apegado que nosotros, sí, nosotros tenemos lo, conciencia sí. de clase y en un momento dado incluso eh, se pierde, nosotros la perdemos, ¿no? uh -huh. eh, la, eh, la vendemos, vendemos nuestra conciencia, nuestra conciencia se convierte en una mercancía, uh -huh. ¿no? pero ellos no. Ellos su conciencia de raza no es mercancía. Ahí no, ellos no, ellos no, no a Eso es algo que siempre me llamó la atención. Y cuando escucho a Enrique Dussel, el profesor, hablando de, de, de América Latina y de los movimientos a partir de la, de la conciencia indígena, la conciencia de raza indígena, dijo, mira el paralelismo que hay aquí, ¿no? Eh, bueno, eso es así, ¿no? El flamenco eh, siempre te está ahí esperando y siempre es una referencia, siempre en todo, en todo, sí. en, en, en la política, porque es política, ¿no? Sí. Eh, son las relaciones de, del hombre con la propiedad, del hombre con, con, con el hombre, eh, hay en las letras, en, en todo, ¿no? Sí. Eh, sobre todo en las letras antiguas, las que recopila eh, el padre de, de Demófilo. Marcia, eh, eh, Ahí, ¿no? Ahí es donde eso te coges unos tercios y es que son de gran sabiduría. Y eso lo que nos enseña es que la cultura es una cualidad de la sangre. La cultura. No, aquí se confunde porque la cultura es una palabra cuchara. Entonces, cuando la generación esta que nos precede, que yo llamo la generación cobarde, esta generación de escritores, que lo único que, que luchan es por, por eh, pertenecer a esa burguesía eh, monopolista que consiguió en, en la Real Academia de la Lengua, yo me quedo fascinado, ¿no? que siempre están con la palabra cultura y educación ¿no? en, en la boca. Y tú le dices, ¿y qué es cultura para ti? Y entonces se quedan así como no saben responder. ¿no? Eh, ellos confunden lo que es cultura con ilustración. Vamos a ver, que saber que la revolución francesa fue en 1789, eso es una cuestión de ilustración, eso no es cultura. Cultura es una cualidad de la sangre, cultura es la que tiene Rancapino. Sí, Yo cuando lo... hablo con Racapino estoy hablando con un sabio, estoy hablando con un, con un, con un hombre que tiene esa cualidad en la sangre. ¿no? Mm. Él no sabe que la revolución francesa fue en 1789. Ah, Pero ¿para qué? ¿Qué más da? ¿no? Mm. Eso, eso da igual. ¿no? Lo importante no es eso. Lo importante es saber que esa libertad y, y esa igualdad y esa fraternidad se convierta en propiedad y en defender esa propiedad. ¿no? Es, eso ya sería cultura, eso ya sería conciencia crítica. Y esa conciencia crítica la tienen ellos. Sí, y es muy curioso además que la tienen los gitanos más acentuada quizá, pero los payos por igual, es decir, no hay en eso no se distinguen, yo no los distingo en eso. Es decir, la capacidad de los flamencos de eh, reivindicar, digamos, unos valores que son totalmente ajenos al, al, al digamos al capitalismo, pero a lo largo de los años no también, sí. porque… También se vio durante los años de formación del... del bueno, es un, es un arte que se forma, digamos, que se empieza a mostrar en los cafés cantantes, en los sitios, en las cuevas, en los, café, en los cafés cantantes, y que tiene muchas dificultades para incorporarse al, al escenario burgués, ¿no? Es decir, sí. cuando la, el, el, el, los flamencos empiezan a ser más, más o menos conocidos, cuesta un mundo meterlos en el mundo de los teatros y en, el, y en, y en los... Entonces es la ópera italiana lo que, lo que, lo que pega ¿no? y es muy complicado para ellos incorporarse a eso. Pero luego cuando eh, Lorca y Falla y, y otros intelectuales de esa época lo convierten en, en, convierten en esa baja cultura... La dignifica. Sí. Que, que nos habían contado que era baja cultura, pero que como tú dices es la cultura de la sangre, como lo dijo Federico también. Eh, cuando, cuando convierten ese arte en, en vanguardia y, y Vicente Escudero se va a París y baila con un motor de, de, eh, de vapor, al, al sonido de un motor de vapor en el Teatro Players de, de, de París, y al, y al mismo tiempo que Vicente Escudero, eso es el año 21 más o menos, hay a lo mejor ocho, otros 8 o 10 artistas flamencos bailando en París, y luego eh, eso se traslada a Nueva York porque los lleva el empresario Sol Jurok, los ve, los ve en París y le parece que son pues, Carmen Amaya, Vicente Escudero, toda esa gente, y se los llevan a París, a Nueva York, a actuar en los teatros, y digamos, esa es la época en la que finalmente el flamenco llega a los grandes escenarios del mundo. Eh, es muy enriquecedor ver cómo ellos viven eso, ¿no? cómo, esa, cómo viene esa, ese paso digamos, del patio de la casa al, al teatro y cómo se produce un choque cultural muy grande. ¿no? Y cómo las, a mí me, me encantaban siempre las anécdotas que contaba Chano de sus viajes y que cantaba Pilar, Pilar López de sus viajes, porque Gades el mismo Gades ¿no? Eh, cuando iban a Japón, y el viaje a Japón duraba 24 días en barco, y claro, eran aventuras, ¿no? y es, pero es muy, muy, muy bonito ver esa transición cultural, eh, que eso, en esos años eh, se convierte en la vanguardia más avanzada del arte español, con la generación del 27, que en gran parte lo reivindica, y cómo luego acaba con eso la guerra civil, ¿no? cómo ese estallido de libertad y de creatividad y de... Y de Baja cultura convertida en vanguardia por los poetas y los creadores más eh, inteligentes, eh, destroza absolutamente el flamenco. No Es verdad que destroza muchas otras cosas, destroza todo. Destroza todo ¿no? Se queda España como un erial. Pero pero sí. dentro de la pérdida que eso supone con los artistas que había, la niña de los peines… Eh, Perdona, todos en el bando republicano. ¿todo? Todos sí, republicanos eh, eh, o, o prácticamente todos… Eh, Vallejo, eh, hasta la, Juanito Valderrama, eh, incluso que lo, se tiene que, que, que marchar. Y, y Sí, pero fíjate tú lo, lo de Juanito Valderrama, a lo que llega, que El emigrante, que es una canción protesta sí. de, de, de la Tercera España, que, que, que es hija de, de, de los derrotados de la guerra civil, la Tercera España, la España del exilio, cómo eh, Juanito Valderrama se convierte en la guerra en un símbolo eh, instrumentalizado por el franquismo. Claro. Y le llama a Franco a cantar al sí. pardo y le piden el emigrante. <risa> Esto es como... Me acuerdo de Rubén Blades cuando... Eh, y se apropian, claro. Sí, pero Rubén Blades me cuenta, en Madrid, una de las veces que, que canta Rubén Blades en Madrid, era un aficionado al flamenco, y los flamencos mucho a la salsa, y entonces eh, estábamos después del, del concierto, y, y, y hablo, hablo con, con Rubén Blades y me dice, fíjate que yo hago una canción contra la cocaína, la caína se llama, no uh -huh. se puede querer a la caína. Dice, bueno, pues esa canción es, la ponen cada vez que se meten en una raya, dice, o sea, el, el, el, causa el efecto contrario, igual que Bruce Springsteen cuando hace Born in the USA, ¿sabes? Sí, sí. Pues que, la, que, que está en contra, bueno, pues que la, Ronald Reagan la, la, la, se la pone de himno, ¿no? Entonces dice, yo, yo no sé cómo encajar eso, me decía a mí el Rubén Blades y entonces le contaba yo lo de Juanito Valderrama, ¿no? claro. que le llama Franco para cantar El emigrante, o sea, Dice, bueno, eh, yo cuando le entrevisté a Valderrama él me dijo yo lo hubiera puesto el exiliado, pero es que me hubiera fusilado. Claro. O a lo mejor no, a lo mejor Franco le dice, canta el exiliado. No sabes cómo, cómo va a caer, pero lo que me refiero es que la, el, el, cuando la guerra civil el, en, en el bando republicano está todo, está bueno Miguel de Molina, está Angelillo, está echado a todas las ventas. Un cantador que, que muere, eh, no sé si muere fusilado o le da un ataque al corazón antes de ser fusilado, pero vamos, le iban a, a meter, iba al paredón. Y se cuentan historias, e incluso el, el padre de Farruco, el bailador Farruco, uh -huh. eh, un gitano, que está luchando por el bando republicano y que bueno pues está al final consigue y está enterrado, y eso lo cuenta muy bien Alfredo Grimaldos que de esto sabe mucho más que, que yo, de, del, del escenario social del flamenco, en un libro que recomiendo... Que, que se lea que es eh, la historia social del flamenco y ahí donde cuenta que él estaba hablando con Farruko y Farruko le dijo, sí, y fueron al cementerio para ver la, la tumba de su padre y su, y su madre está eh, también ayudando a las tropas republicanas como lo hacían las mujeres entonces en, en, en la República mi abuela, eh, a nosotros, eh, mi familia, bueno, pues eh, luchó contra la agresión mis abuelos, tanto por parte de madre, parte de padre me contaba a mi abuela que... Que ellas, las mujeres, estaban eh, bueno, pues, eh, lavando las ropas y atendiendo, e incluso con el fusil, en ¿no? las cibeles. ¿no? Entonces, los eh, gitanos también estuvieron ahí. Eh, sí. Los de Farruco estuvieron ahí eh, luchando contra la agresión que sufrió España. ¿no? Entonces, a mí esas cosas me emocionan bastante y luego también me entristece, me entristece también mucho, Miguel, ¿no? soy sincero, que todo eso. Eh, haya gente que, que lo hayan perdido por, por, por lo que fue la entrada ya en, en los años 80, porque eso fue en los años 80, la entrada de la heroína, la entrada del caballo. Sí. La entrada del caballo se carga eh, también, eh, no, no la conciencia de raza, porque esa, no, ya te digo, no se puede, esa no la pierden, pero, pero sí que erosiona bastante lo que es el escenario social del, del flamenco. ¿no? Eh, bueno, yo lo he vivido, eh, yo cuando entré en el flamenco eh, lo viví y poco a poco cómo eso fue eh, del whisky que era lo más que se llegaba era el whisky, cómo empieza a entrar la heroína y cómo luego la cocaína y cómo luego la mezcla de heroína y de cocaína. ¿no? Y cómo luego, bueno, pues gente, amigos, eh, todos mis amigos del barrio están bajo tierra porque yo vengo de una generación que es la tuya, que, que la heroína entró, entró ahí para cargarse cayeron, a, la, a la generación. Cayeron como moscas, sí. Y como, bueno, pues eh, de repente un día me llaman, eh, me acuerdo hace 26 años, eh, me llaman de, eh, para decirme, oye, que Ray está contigo, no, no está conmigo, ¿cuándo le viste por última vez? Y le digo, pues eh, me acuerdo que hace dos días estuvimos juntos, estuve en la latina con él, que fui a comprar con él un vídeo porque eh, lo quería comprar a plazos y no le daban <risa> los plazos y fui yo a hacerle todo el tinglao a Ray, ¿no? <risa> Y bueno, como de repente, pues no, ¿sabes? Y entonces salimos con Enrique Morente a hacer batidas, mm. buscando, y al final la encontramos en, en, en, en La Rosilla, en, en, ahí, ¿no? Cayó en, con, con mm. la porquería de la heroína, ¿no? Sí. Con la mierda del caballo, tío. Eh, ¿Cómo entró? Y tenía 27 años, ¿eh? mm. o sea, que, que aquello fue, fue el primero. Ray fue el primero en, en caer, fue luego ya a partir de ahí al año siguiente cayó Camarón, luego eh, gente como Antonio Flores, también que era una persona cercana, eh, bueno, él no era flamenco del todo, pero el hijo de Lola y siempre estaba con nosotros eh, allí y de repente, bueno, pues eh, cómo también entra en ese juego cómo empiezan a caer, ¿no? cómo empiezan a caer y cómo, cómo vas viendo tú que tus amigos y tu gente eh, se van quedando con la mirada vidriosa, cómo van eh, perdiendo eh, todo y dices, uff, eh, vaya porquería, ¿no? Sí. ¿en qué se está convirtiendo esto? Y eso lo comentaba con Juan Verdugo, con Antonio Benamargo en aquella época, ¿no? Sí. Eh, que se mosqueaban mucho y que les quitaban de esto y que, ¿sabes? que decía, tío, pero si es que esto ya no, es que ya no son los chicos, es que ya son hasta los mayores. ¿no? O sea, ya eh, no es que eso se le puede decir nada a los chavales, porque es que están hasta sus padres ya metidos claro, en el rollo, tío. Uh -huh. Es que ya… Bueno, ya era es la que posible. hubo una parte de, de esos años, claro, que um, se utilizó la heroína para pacificar, eh, es decir, para paralizar también. Es decir, uh -huh. se utilizó en el País Vasco claramente y en Andalucía, en, muchas ciudades, en muchos barrios gitanos, entró heroína más de la que cabía. Es decir… No no, no no se ha estudiado bien eso, pero no, yo no dudo de que hubo un un interés porque eso pasara, ¿no? Es ¿Un decir, interés que, político. Claro, claro, para docilizar, domesticar y, y paralizar, es decir, eh, calmar a una gran parte de la población joven que estaba... Ver, había una crisis también muy grande económica y era muy era, era muy complicado, se utilizó eso, bueno, pero en fin, esos son eh, digamos armas de, de, de destrucción que se han usado Siempre, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que los gitanos vienen de las pragmáticas de los Reyes Católicos, es decir, que la persecución sí. ha sido siempre, eh, digamos, eh, sistemática desde, desde la parte del Estado. Pero bueno, así estaba Enrique, yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo, ¿no? Sí, lo, lo claro que, que sí, claro Lo que, que, sí. que por ejemplo, eh, Morente ha aportado, al, Morente y Camarón han aportado al acervo cultural español y universal, ¿no? Con su música y su manera de interpretarla ¿no? y la cantidad de caminos que han abierto esos dos pájaros queridísimos a, a, a, la, a las nuevas generaciones para eh, investigar, para mezclar, para viajar, para eh, imaginar y fantasear nuevas formas de flamenco. ¿no? Yo creo que... Dos genios como esos nacen rara vez cada 100 años ¿no? sí. y que coincidieran en el tiempo es una cosa extraordinaria y también Paco como Paco. tercera... Y, y Antonio Gades, y a, como y Antonio en el Gades. baile. Sí. Yo tenía sí. muy buena relación con o sea, Antonio. Era. Eh, yo conozco a Antonio en, en Amor de Dios, era un crío y lo conozco ahí a Antonio. Y por un, estaba fumando un ducado, y me pide fuego y empiezo a hablar con él y yo... Antonio Gades. Y yo, yo había visto a Antonio en una película que es Con el viento solano, sí. que está basado en un libro de Ignacio Aldecoa. Sí. Y entonces yo soy muy de Aldecoa. Y entonces yo, uf, yo a le voy a entrar. Dice, sí, conocía a Ignacio Aldecoa. entonces ya ahí nos hicimos muy amigos. Y él era un tipo que estaba muy interesado por la literatura siempre sí. mm. y siempre hablábamos de libros mm. y, y siempre estaba, bueno, nos hicimos colegas, grandes colegas, ¿no? Yo era, ya te digo, un jovencillo y él me sacaba muchos años, pero eh, era un tío que tenía mucha conexión conmigo y sobre todo de literatura. Él, él estaba muy, muy inquieto, muy interesado por la, sí. por la literatura y era, bueno, pues... Eh, en la época yo leía Bukowski y eso, ¿no? Y me decía, no, no, a él no le gustaba Bukowski, ¿no? Y yo se lo pasaba y me decía, no, esto no, ¿no? no. Y yo decía, bueno, decía, Selín. O sea, fíjate, ¿no? Tal, El tío eh, decía, Selín, dice, es mejor, es Selín. Decía mi Gades, ¿no? Y yo conozco a Selín, no en la facultad ni nada, no, no. Yo conozco a Selín por Antonio Gades. O sea, que fíjate tú cómo es el, el, el, el tema, ¿no? Antonio era un, era un tipo... Con cultura y a la vez muy ilustrado. Sí. Era un... bueno, tenía muchos amigos en la universidad, era mi amigo del doctor Barros, de, sí. de, de, de, de Piedra, ¿no? que eran gente todos muy cultivados. A, a Morente el que más le gustaba era Sender. Ramón J. Sender. Sí, Él, ese era el preferido de, de Enrique. Y luego los poetas. Y Él, los poetas. Y lo, los poetas. Mm. Era una cosa. Además que tenía mucho, como que tenía tanto oído, me cogía en el, en el disco este de. Eh, negra, si tú supieras, eh, eh, ahí él le cogió muy bien el, el, el oído. ¿no? Ese fue un, un, un gran disco de, de Enrique porque además está muy bien producido y está muy bien trabajado con guitarras eléctricas. Ese, y es el, el disco salsero. ¿sí? Es el disco salsero, ¿sí? Sí, sí. Y, y amachado. Él, él estaba siempre... Y él, la relación con Juan Diego también fue muy importante para, para Enrique porque... Juan eh, se lo, siempre le decía que se lo recitase, ¿no? Ya a partir de ahí Enrique ya ya cogía los puntos y yo tuve esa suerte, tuve esa suerte de estar ahí, Enrique, estar Juan, ¿no? Y estar pues, eh, en la guitarra de Tomatito y de y Enrique de Melchor y y el montollita que era el que le tocaba a Enrique y ahí en el Candela y entonces por eso te digo que yo he sido un privilegiado, joder, si es que yo llegaba allí y entonces me bajaba a la cueva y no sabía cuándo iba a salir si es que me daba igual, habían pasado tres días ¿no? a lo mejor, ¿no? tres noches con tres días ¿no? y... y luego te tuviste que ir de Madrid, claro claro, me fui de Madrid porque es que ya era invivible en Madrid, vamos a ver no, no por el flamenco, pero sí que era invivible por la cuestión económica porque aquello eh, era no, no encontraba trabajo claro. en, en un sitio, claro. Yo ahora ya me doy cuenta. El otro día se, se lo comentaba a, a Monedero, a Juan Carlos Monedero. Digo, ¿por qué eh, gente eh, con menos valía que yo, eh, con mucha menos, eh, tenía su trabajo, tiene su trabajo y, y, y podía mantenerse, claro? Es que, Vivías de noche. No, es que eh, yo vengo de, de, de los perdedores, de, de la guerra, ¿no? dice claro es que es eso no es lo mismo eh, una familia que tiene relaciones uh -huh. que una familia como la mía que mi abuelo zapatero remendón del barrio de cuatro caminos amigo del angelillo eh, y tal, que, que estuvo luchando ya te digo contra la agresión no es lo mismo eso que eh, los vencedores no uh -huh. aunque aunque tampoco eh, ...son responsables los hijos de los vencedores... ...quiero decir, mi gran amigo Máximo Pradera, por ejemplo... ...que uh -huh. es, eh, es eh, nieto de uno de los que eh, hicieron eh, sangre... ¿no? ...como es sí. Rafael Sánchez Mazas... ¿no? Sí. ...y mi gran amigo, que era su tío Chicho Sánchez Ferlosio... ...por ejemplo, que era hijo de Rafael Sánchez Mazas... ¿no? Uh -huh. ...es más, pienso que hace más daño el cisma que la herejía... ...que un sí. tipo como Chicho Sánchez Ferlosio... ...hacía más daño por ser hijo de quien era... Y por ser contestón, que yo, por ejemplo, ¿no? por mucho que, que, que contestase, ¿no? uh -huh. que tampoco quiero decir que los hijos de, no eran responsables, para nada, no, para pero, nada. Pero, Montero, ¿no? o seamos sinceros, estando en el candela todo el día no podías encontrar trabajo, era imposible. Bueno, o sea, pero había gente. Independi de, independientemente del sí, de bueno. de origen de tu familia perdedora, de sí, bueno, o sea, no, no, no había manera. Bueno, pero, oye, yo llegaba, por ejemplo, al periódico donde tú trabajabas, al país. Uh -huh. Y allí no me daban trabajo. O sea, a mí no me daban trabajo y yo llegaba con, con artículos y reportajes que estaban, y era buena época aquella en el país, y con artículos y reportajes que podían estar mejor que, que algunos, ¿sabes? Que, que publicaban. Te Seguro. lo digo, ¿eh? De verdad. Seguro. O sea, que yo digo, pero cosas, digo, joder, si es que yo no sé, entonces me venía y me decía, no, es que llama, es que lo estamos valorando lo estamos mirando, digo, pero es que mi nevera no lo valora, o sea, yo necesito comer todos los días, y yo es que lo único que sé hacer es esto, claro y había alguien me decía pero es que de esto no se vive, tú de qué vives entonces, joder mm. Claro, eh, me costaba mucho trabajo. Bueno, hasta hace unos meses eh, también, o sea, que sigo en, en la pelea, que tampoco… Pero no, no, no, no será que quieres seguir publicando en el país, ¿no? Ahora. No, hombre, no, ah. no, para nada. No, no, problema, no, para, no, para, no. Ahora no, vas no. a publicar en contexto todo lo que quieras. Sí, ya lo sé. Y ah, ahora, bueno. no, ahora estoy en el diario, muchas gracias, estoy en el diario.es. <risa> eh, conseguí trabajo hace dos meses en el diario.es. Fíjate, me despiden del español. Ahora que nadie Es que, es que tú también tienes no, cosa. No, es que, bueno, estaba trabajando en el español y me despiden del español y me veo en la calle y de repente, bueno, pues me recupera Ignacio Escolar, me llama y tal, y me recupera y di ahora, bien, pues oye, pues por lo menos eh, no es todas las semanas llamadas de, oye, eh, esto no, eh, ¿cómo que no? Es que no, es que eh, Rivera, no, Rivera no, eh, déjame que, que, que vaya contra Rivera, déjame que vaya contra Rivera. Yo ya te dije, Pedro, que... Vendía mi trabajo, ya que el trabajo eh, para mí no es mercancía, pero es lo último ya que tengo, pero mi conciencia no la vendo. no Yo no voy a ponerme a favorecer a... a bueno, pero a vas Rivera. a escribir de contexto en contexto sí. de flamenco. Sí. Y de sí, Rivera sí, sí. también incluso. Si y de quieres. Rivera, vale, claro que sí. Además, en, en el periódico, se lo comentaba antes a Soledad, eh, hay un eh, el, la parte de cultura está muy bien. Está muy bien con una cosa que habéis hecho eh, el Ministerio, se llama. Sí. Con Ignacio Echevarría sí. el Ignacio Echevarría no, seguramente que a él no le gusta lo que yo hago, seguramente es una cosa que... pero me parece muy bueno el punto crítico que tiene la, la parte ¿Barela? crítica porque hace falta hace falta dentro de la cultura que sea mirada como esa cualidad de la sangre y que, y que haya una conciencia crítica, mm -hmm. no, es que aquí la cultura, las secciones de cultura de los periódicos no hay conciencia crítica, no es crítica, la cultura, la canción, cultura? Para, canción protesta a favor Canción. Como decía, pues, sí, eso es, es eso, una canción protesta a favor. Es que lo único que hacen es poner medallas a, a esto a la generación esta que yo llamo la generación cobarde. O sea, el es, tapón. Sí, a la generación tapón esta. Lo único que hacen es poner medallas. ¿no? O sea, es que saca fulanito de tal, no voy a decir nombre, en ¿eh? última novela no sé qué, y ya esa, esa novela ya está apoyada por la academia, por el Grupo Prisa y por los otros y por los otros y por los otros. Y ahí no hay nadie que Pero diga... ya sabes ahora que todo lo que toca el Grupo Prisa cae. O sea... Sí. Susana Díaz, muerta. Sí, y sigue por ahí. Sí, bueno, pero que ellos mismos se lo han buscado, Miguel. Es que, pero también hay una cosa. De, de, vamos a, a seguir con el flamenco. El Mejor. grupo Prisa. No, es que el, el grupo. Eh, ahí, en los años 80, con Canal Plus y con todo esto, el, el único apoyo que recibe el flamenco, el único apoyo es con el grupo. En los años 80, nadie el flamenco esta es una cosa marginal y de repente se dignifica, lo dignifica con unos programas que empieza a hacer el Canal Plus uh -huh. eh, en el país se le empieza a dar eh, sí. página eh, a, uh -huh. a flamenco o sea, saca de repente Morente el Omega y de repente eh, se hace la un... portada del, del semanal hicimos Sí, uh -huh. eh, eh, entonces eh, dice, bueno, hay que valorar las cosas también, uh -huh. hay que decir, oye esta gente ha estado ahí apoyando algo que de repente está marginado en sí, otros periódicos sí. y en otros medios. Uh -huh. Y eso eso ahí tiene su, su importancia. Igual que tiene su importancia eh, la labor que, que, que hacen nuevos medios en, en un momento claro. dado. En el, aunque bueno, mi relación con Mario Pacheco haya sido una, una relación una mala relación la que he tenido con él pero eh, yo valoro y aprecio el trabajo que hizo con, con, con los flamencos para, para fue dignificar eso, muy importante, eso, claro, muy importante sí, sí. las producciones, sí. cómo estaba, cómo trabajaba la fotografía, cómo, mm. todo eso fue muy importante para que eh, algo que estaba marginado de repente eh, fuese absorbido y no perdiese, y no, y, y no perdiese la originalidad, ¿no? Entonces, sí. que es algo muy difícil. Entonces, ahí, ahí el país eh, tuvo... Eh, buen comportamiento hay que decirlo también ¿eh? sí. hay que hay que salvar no ahí estabas tú también ahí... ahora yo no sé cómo es eh, ahora algo... eh, el, el único sitio que donde hay sección de flamenco no es por hacer publicidades en contexto seguro o sea, ¿no? ya, lo sé, ya lo sabes ¿Es hay el, sección eh, fija sí, sí, de sí, flamenco sí sí sí sí hay hay un, hay, hay un... Sí. intentamos dar y tenemos a Esteban Ordóñez que es un escritor sí. maravilloso de flamenco estupendo sí. flamenco el mismo toca la guitarra mal pero la toca bueno, creo que tenemos que acabar, eh, sí. maestro. Ha sido un placer y no, no me llamen maestro porque yo no soy maestro de, de. Bueno, maestro es un, una, bueno, palabra, una, una palabra como... muy flamenca, como sabes. Y decir, maestro de sangre. Cosas peores me han aunque, sea, aunque sea de sangre. Sí, sí. maestro de sangre. Y Está nada, bien. pues que. Pues encantado, a ver si coincidimos en otra parte. A ver próxima. si nos tomamos algo ahora después. Claro, ¿no? seguimos. Ahora mismo. Ahora bueno. mismo nos tomamos algo con pues la nada. gente que quiera venir. eso. Gracias. Sí. Si hay alguna pregunta o cualquier cosa, también, o quieren participar, pues... Eh, porque participar es una palabra bella, es formar parte. ¿Podemos aceptar una pregunta? Sí, hay una. Venga, una. Venga, una. Yo quería preguntar, eh, de, ¿se sabe, ¿no?, de la, de la influencia que ha tenido Camerón en cambiar también, incluso, o acercar flamenco, a sé más gente que, que solo sean los flamencos ¿no? o el mundo gitano. Incluso Ray Heredia creo que... Si hubiera vivido más tiempo, a lo mejor también hubiera aportado un mercado, no, o hubiera dado un cambio al a flamenco. Sí. Estamos hablando de ciertos artistas que ya por desgracia no están y no sé si podría hablarme de influencia o de la influencia que vea o futuro que se le vea a algún flamenco. Pues mira, de Ray Heredia, que lo dices, yo recuerdo, eh, porque yo tenía mucha amistad con Ray, recuerdo un chaval que venía. Eh, que yo no le, hice, no le hice caso, venía con sus cintas, venía de Algeciras, y el que le hacía caso era Ray Decía, este chaval es un monstruo, ¿no? y ese chaval es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz eh, es Alejandro Sanz y tiene mucho de, de, de Ray lo, lo mejor de Alejandro Sanz, a mí sigue sin gustarme, soy sincero, pero lo mejor que tiene Alejandro es de Ray ¿eh? es, es, es la parte que, que cogió y mamó de, de Ray Heredia, ¿no? Eh, Ray Heredia, si viviese no sé dónde estaría ahora mismo, lo que haría, pero seguramente que sería internacional. Es que sin duda, eh, sin duda eh, él absorbía todo. A mí me pedía discos de, de Matt Bianco y de, y de los Talking Heads. O sea, una cosa como que... Mira, había, tres, personas en, eh, había tres, tres artistas en Madrid que eran La Vanguardia. Uno era Ray Heredia, otro era José Soto, Joserito, de Jerez, que, que era el que cantaba en Quetama. Hermano de Merced. Sí. Y eh, Otro, Primo. otro Primo. era eh, Diego, Dieguito, en aquel momento Dieguito, que no había grabado ningún disco, es Diego el Cigal ahora, no había grabado disco alguno. Era, él, él estaba trabajando con Carlos Benavén, con Rubén Dantas, y con esta gente, estaba en una cosa que se llamaba Jazz Fusión, que montó el Ministerio de Cultura, una, una historia así un, un grupo, y era el único, y no conseguía grabar, grabar un disco. Él, eh, y bueno, pues ahora es Diego, el Cigala es, es grandioso, ¿no? Y esos tres eran los, los tres más vanguardistas y que siempre estaban, eh, a mí me pedían cosas, siempre me estaban pidiendo discos de cosas nuevas, de pues ya te digo, Talking Heads y eh, Mad Bianco, yo me acuerdo de Ray Heredia con, con Mad Bianco, de repente lo de Mad Bianco era una cosa que, que, que le gustaba mucho, más bien. Lo de Rai fue un, una catástrofe, porque era realmente genial. Y, sí. y otro genial era El Torta, Juan Moneo, que hubiera sido un cantador sí. también legendario, pero también se metió el caballo en medio y lo destruyó. Hmm. Eh, eh, veo que está ahí Juan Carlos Monedero, no sé si estaba previsto cantar eh, la, la Bien pagada a, a medias con Montero Glez ¿cómo está la cosa? Monedero, ¿Monedero? ¿puedes subir, por favor? Yo no me siento aludido con lo de Cerno no me siento Bueno, pues si no subes a cantar lo dejamos aquí y nos vamos a tomar algo Gracias a todos Muchas gracias